Supongamos que vamos a hacer un ejercicio donde le vamos a, a pedir al usuario que ingrese cinco números y sobre esos cinco números que el usuario ingresa, vamos a, que, vamos a buscar calcular máximo y mínimo. ¿Sí? Nosotros, lo primero que tenemos que hacer antes de ponernos a picar código es entender cuál sería la idea de nuestro programa. Nuestro programa es un programa que se va a ir enterando de los números que el usuario ingresa en la medida que los ingresa. Todavía no tenemos herramientas que nos permitan almacenar esos números en algún lado. Entonces, eh, en el momento que el usuario nos da un nuevo número, en ese momento nosotros tenemos que tener la capacidad de determinar si ese número es un nuevo máximo o si ese número es un nuevo mínimo y en ese momento hacer algo, ¿sí? Entonces, cuando a nosotros se nos, se nos da esa situación de tener que analizar, lo primero que tenemos que pensar es, cómo, ¿cómo definimos al primer máximo o cómo definimos al primer mínimo? Una pésima manera de hacer eso sería agarrar al, al número máximo nuestro y decir que vale un número muy, muy, muy chiquito. O agarrar al número mínimo y decirle que vale un número muy, muy grande. No está bien esa manera. Lo que nosotros podemos hacer es, es algo más piola, que es agarrar y decir, bueno, che, tenemos un caso particular, que es la pri, el primer número que el usuario ingresa. O sea, la, el primero que él nos da, sabemos que ese número, como solamente tenemos uno, que es el que acaba de ingresar el usuario por primera vez, estamos seguros que ese número es máximo y a su vez es mínimo. Yo les voy a mostrar dos maneras de resolverla. Con un flag que sería una, una manera como más prolija y también después podríamos resolverlo analizando el valor que va tomando eh, la i del for acuérdense que nosotros vamos a pedir cinco números sí o sea nuestro programa va a ser pedir cinco números y dar como resultado máximo y mínimo sí de eso se va a tratar nuestra aplicación ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos declarar variables para el máximo, para el mínimo y para la iteración del for. Esas son las que acabo de detectar. Seguramente alguna más nos estará faltando. Entonces, el, los números que le vamos a pedir al usuario, como máximo y como mínimo, vamos a suponer que son números enteros. Entonces voy a declarar uno como máximo. Voy a declarar un número como mínimo. y Voy a declarar un número que voy a utilizar para ir... Iterando, ¿sí? Una I. Ni a máximo ni a mínimo tiene sentido que les dé valor inicial, por esto que les decía, o sea, no, no tiene sentido que, que yo les fuerce un valor, sino que lo que tengo que hacer es el primer número que el usuario ingresa, tomar ese número como máximo y como mínimo. Como es el único número que conozco, en ese momento puedo asegurar, sin temor a equivocarme, de que es máximo y de que es mínimo. ¿Qué más voy a necesitar? Bueno, voy a necesitar alguna variable que me permita obtener la información que el usuario ingresa. ¿sí? Entonces, me voy a declarar esa variable que es la que le estoy pidiendo al usuario. En general, a esa variable la vamos a empezar a llamar buffer, que es una, un área de intercambio que vamos a tener con el usuario. Y en este caso, eso sería un buffer entero, que es como, como nosotros se lo vamos a, a pedir. Bien, entonces ahora puedo empezar a pensar en lo que tengo que hacer muchas veces. Lo que tengo que hacer muchas veces, ¿qué sería? Bueno, cinco números. Como estoy seguro que voy a iterar cinco veces, y no es que voy a iterar hasta que, hasta que pase algo, que podría ser otro caso, quizás hasta más real, voy a iterar cinco veces, lo que voy a utilizar es un for, como nos habíamos puesto de acuerdo. O sea, nos habíamos dado cuenta que un for me permitía hacer algo repetidamente una cantidad conocida de veces. Entonces, habíamos dicho que un for tenía tres partes separadas por punto y coma, la primera parte era lo que se ejecutaba una sola vez, ¿para qué lo voy a utilizar? Para darle un valor inicial a la variable i, lo próximo era la condición, o sea, lo que se evaluaba para determinar si ingresaba o no ingresaba al bloque de for, en este caso voy a preguntar, mientras que i sea menor a 5, entonces me voy a asegurar de que lo voy a realizar 5 veces, porque voy a estar ingresando cuando vale 0, cuando vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3 y cuando vale 4. Y por último, cada vez que termina de ejecutar el for, se ejecuta esta línea de código, que lo que yo voy a hacer es incrementar la variable que me permite ir eh, iterando. ¿sí? Esperen que encuentro el mayor, perfecto. Entonces yo ya sé que lo que voy a escribir acá adentro se va a ejecutar 5 veces. ¿sí? Ahora bien, tengo un caso particular que sería... La primera vez. Entonces, acá tenemos dos caminos para tomar. Vamos a empezar con el, con el camino de generar un flag. ¿Qué es un flag? Bueno, un flag básicamente es una bandera. Es algo que yo puedo intercalar en mi código y darle un valor conocido y condicionar un pedacito de mi programa a que se ejecute solo si ese flag está en un estado. Por ejemplo, yo voy a hacer un flag. Vamos a hacer acá un flag, y a ese flag le voy a dar como valor inicial un 1. Yo sé que un 1 es un verdadero. Si quiero que el código me quede más bonito, también habíamos visto que teníamos una manera de poder declarar defines. Yo podía agarrar y decir que defino como true, o sea como verdadero, al 1, perdón, Bueno, y puedo definir como falso al cero. ¿Sí? Eso me permitiría, esto queda más bonito si lo ponemos acá, eso me permitiría... Cuando lo utilizo, eh, lo puedo usar de una manera un poco, un poco más divertida, poniendo acá, por ejemplo, true y false, que en muchos otros lenguajes, eso ya, ya son palabras reservadas. En este caso, yo me las, me las estoy inventando, pero me va a quedar un poco más bonito el código. Entonces, dijimos, vamos a pedir cinco números en este caso, pero sabemos que el caso particular... Del primer ingreso del usuario lo queremos tratar de otra manera, porque en ese momento lo que el usuario ingresa, nosotros lo vamos a conservar como máximo y como mínimo. Ahora, en, ya sea que es el primer ingreso o cualquiera de los otros, lo que yo estoy seguro que de alguna manera le voy a pedir al usuario que me dé un número. ¿sí? Entonces lo primero que tengo que hacer es escribirle algo en la terminal al usuario para que él sepa que yo estoy esperando que me ingrese un número. Entonces, acá puedo hacer un mensaje más o menos bonito. Vamos a hacer uno no tan bonito. Número. Y acá le puedo decir, para darle un poquito más de onda, con por ciento de, le voy a ir imprimiendo el valor de i más 1 para que le vaya diciendo que quiero el primer número, que quiero el segundo número, que quiero el tercer número, que quiero el cuarto número y así sucesivamente. ¿Sí? Lo que necesito es un salto de línea, que me lo tengo que venir a buscar acá porque no lo encuentro en el teclado. Ya volvemos. Y lo que podemos poner acá es un salto de línea para que esto vaya quedando una línea abajo de la otra. Entonces, ahí le pedí que ingrese el primer número. ¿Qué tengo que hacer con ese número? Lo tengo que guardar en alguna variable. Bueno, ¿qué variable dijimos que íbamos a utilizar? BufferInt. Entonces, ¿con qué función...? leíamos el archivo de entrada, o sea, lo que el usuario ingresaba por la terminal, con scanf. Scanf nos, nos pide que le digamos de qué tipo es la variable que queremos leer, en este caso es una variable del tipo entera, y no quiere recibir la, el contenido, el valor de la variable, sino lo que quiere conseguir para poder escribir en ella es la dirección de memoria de la variable. Entonces teníamos que usar el ampersand que nos permitía de una variable cualquiera obtener la dirección de memoria. ¿De qué variable? Bueno, en este caso de buffer int. Entonces que, haciendo esto, ya le estoy imprimiendo un mensaje al usuario y pidiéndole que me ingrese un número. Una vez que tipee el número, yo ya lo voy a guardar en buffer int. Ahora sí tengo que, tengo que tomar dos caminos. El camino de la primera vez, que es aceptar que el, el número que ingresa el usuario por primera vez es un máximo y es un mínimo, y el resto de las veces tomar otro camino. ¿Cómo lo voy a hacer eso? Bueno, con una estructura que ya estuvimos charlando, que sería hago un if y hago un else. ¿Qué voy a hacer en el if? Bueno, por ahora podría pensar que en el if hago lo de la primera vez, y en el else hago lo del resto de las veces. ¿Cómo, me cómo puedo armar algo que se ejecute una sola vez? Bueno, podría utilizar ese flag. Entonces yo voy a preguntar si ese flag es verdadero, Pueden omitir escribir esto. O sea, si ustedes directamente hacen if flag, esto ya funciona. Pero al principio vamos a no omitirlo para que, para que quede claro. Voy a preguntar si ese flag es verdadero. Si ese flag es verdadero, yo sé que estoy dentro de lo que va a pasar la primera vez. Entonces, ¿qué estoy seguro en ese momento? Que acabo de encontrar un máximo. Que ese máximo es lo que tengo en buffer int. Y que acabo de encontrar un mínimo y que ese mínimo es lo que tengo en buffer int. ¿Qué tengo que hacer para no entrar más en esta parte del código? Bueno, darle a flag otro valor. ¿Qué valor? Falso. Voy a hacer que flag sea falso, entonces me aseguro que a esta parte del programa no entro más. ¿Por qué? Porque las próximas veces que se ejecute el for, va a dar que flag es falso, entonces el código que se va a ejecutar es el que va a estar Acá abajo. ¿sí? ¿Qué voy a hacer acá abajo? Bueno, acá sí ahora tengo que empezar a preguntarme si el número que acaba de ingresar el usuario, la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, la quinta vez, el resto de las veces, es un nuevo máximo o es un nuevo mínimo. ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, lo que tengo que hacer es preguntar. Si ese dato que acaba de ingresar el usuario, BufferInt, es mayor que el valor que yo tengo en máximo, vamos a robarnos un mayor, Entonces, si se da esta condición, máximo, de que lo que acaba de ingresar el usuario es más grande que lo que yo tengo en máximo, acabo de encontrar un nuevo máximo. Entonces lo conservo. Y digo que máximo ahora pasó a ser lo que tengo dentro de buffer int. Por otro lado, nada que ver, me tengo que preguntar si lo que acaba de ingresar el usuario es un nuevo mínimo. ¿Sí? Entonces, voy a preguntarme si bufferint es menor a mínimo. Y si eso se da, que acabo de encontrar? Un nuevo mínimo. Entonces, voy a escribir que mi nuevo mínimo pasó a ser lo que tengo en bufferint. De esa manera, ya tengo un código que se comporta de una manera cuando es la primera vez, y se comporta de otra el resto de las veces. Entonces, si encuentro un nuevo máximo, lo guardo. Si encuentro un nuevo mínimo, lo guardo. Esto se va a hacer durante cinco veces. O sea que una vez que se terminó de ejecutar el for, voy a estar en esta línea de código, en la 41. ¿Y acá qué tengo que hacer? Bueno, le tengo que decir al usuario lo que encontré. ¿Qué encontré? Bueno, voy a hacer un printf, donde le voy a decir el valor mínimo es y yo les decía acá, no sé, 11, y el valor máximo es 14, pónganle. ¿Y qué haría después? Digo, ah, bueno, ahora sí, lo voy a intercalar con variables. Entonces, voy a venir y voy a poner acá, mínimo, que es lo primero que estoy mostrando, coma mínimo, coma máximo. ¿Y qué voy a reemplazar acá donde había puesto 11? Bueno, la máscara, por ciento de... Y acá donde había puesto 14, la máscara, por ciento de. ¿Sí? Y ahí estaría informando cuál es el valor de mi máximo y de mi mínimo. Vamos a probarlo. Nos podemos haber mandado alguna macana. Le ponemos ahí un salto de línea. A ver qué pasa. Le un damos Un punto play. y coma, profe. No, se olvidamos un punto y coma. Pasan las mejores familias. Vamos a ingresar 1, 2, 3, 4 y 5. Y me dice que el valor mínimo... Es 1 y que el valor máximo es 5. O sea, el código este que quedó acá está funcionando. ¿Qué pasa si yo me enfrento a este código? Bueno, yo en este código tenía otra forma de solucionarlo que no era usar un flag. No es que el usar el flag está mal. A veces es una excelente solución esto de poder hacer un código con un flag. Pero en este caso era evitable. ¿Por qué era evitable? Porque si yo prescindo del flag, tenía de dónde agarrarme para darme cuenta era la primera vez. Yo directamente podría haber preguntado acá si i valía cero. Y con eso ya alcanzaba para saber que estaba en la primera vez. No era necesario generar un flag. ¿sí? O sea, yo ya podía de discriminar la primera ejecución del resto de las ejecuciones porque tengo un valor conocido de i. ¿Está bien? Entonces, este código se va a comportar igual y puedo prescindir del de flag y funciona perfecto. ¿Está bien? Eh, me da el mismo servicio y no tengo que declarar la, la variable flag. Pero vamos a hacer un ejercicio donde le vamos a pedir, no cinco números, le vamos a pedir números al usuario. ¿Está bien? Hasta que el usuario eh, quiera... ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que el usuario no quiere ingresar más números? Bueno, nos vamos a dar cuenta porque nos va a ingresar este número mágico, 88888, y nos vamos a dar cuenta, no, vamos a hacerlo más corto, ahí, nos va a ingresar 38 y con eso nosotros nos tenemos que dar cuenta que no quiere ingresar más números. ¿Se entiende? Y en ese momento le vamos a informar máximo y mínimo. O sea, ya no podemos predecir cuántos números va a ingresar el usuario, va a ingresar números. Hasta que de pronto, en algún momento, ingresa el 888. Eso quiere decir que no voy a ingresar más números. Bueno, contanos vos, yo te voy moviendo la ruedita, y vos contanos, Samir, qué, qué hiciste para, para que funcione, más o menos. Um, como íbamos a tener que itinerar hasta que el usuario ingrese 888, 888, 888, puse el do para que suceda todo y después compruebe la condición, aclaré en el primer print que el 8.8.8 finaliza, digamos, eh, las repeticiones. Bien. Y no hice mucho más. Eh, Especifiqué abajo, eh, digamos, cuál es la condición que termina el, el bucle. Perfecto. Entonces, algo que sí hiciste, o sea, volví, partiste desde el que usaba el flag. Sí. sí. O sea, que sí, sí. acá lo que queda claro es que en este caso... No solamente es una buena práctica, sino que es una práctica necesaria esto de poder determinar de que determinado pedacito del código quiero que se ejecute solo una vez. Eh, y acá no tengo donde manotearme, o sea, no tengo un caso, eh, no tengo un for que puedo preguntarme si es cero o no lo es, ¿sí? para, para robarme desde ahí y evitarme hacer el flag. Así que ahí eh, estoy medio al horno, así que el primer caso que habíamos visto nosotros era como el ideal para robar y lo que hiciste vos, armaste un do while, lo cual es perfecto, ¿por qué? Porque la primera vez querés que, que se ingrese, para que el usuario vea este mensaje, y a partir de ahí preguntar si, si se dio el caso de que el 888 es, es, eh, es o sea, si el tipo ingresa al 888, querés quebrar esa condición, o sea que vos querés iterar mientras que no sea 888. Así que nada, súper simple la solución, pero perfecto. Acá podrías directamente preguntar, a diferencia de lo que está haciendo el compañero, vos podrías preguntar si esto que acaban de ingresar... Exacto. Exacto. Es igual igual a 888. Exacto. Sí, sí, eso. Si se da esto, lo que vos podrías hacer es romper el for y meter acá un break. Sí. Uy. ¿Está bien? Eso sería otra forma de solucionarlo. Y si no se da esa condición, o sea que no es 888... Vos podrías, bien. claro, hacer esto que hacíamos acá adentro. Perfecto. Sí, sí. Para lo cual, ya la, lo que estamos evaluando abajo podría ser evaluado de una manera distinta también. A ver. Si vos ya, ya vas a salir del while con este break, acá lo que se suele hacer es un while donde no se evalúa nada, que se llaman while true o while 1. ¿sí? O sea, esto sería un while eterno hasta que el usuario ingresa el 888. Y en ese momento se va a hacer un break. ¿Está bien? El break siempre lo que hace es romper el bucle más cercano. Aunque a ustedes les parezca que acá el while está lejos, es el único bucle que hay. Porque el resto de las estructuras son if, else. ¿sí? El primer bloque iterativo que hay es el do while. Ese es el que el break rompe. Entonces, si el fulano ingresó 888 vos acá metés un break. Si no, seguís haciendo la operación. Esto okay. de buscar un máximo y buscar un mínimo. Así que es fantástica la solución. Y en ese caso el while podría ser un while true, se le suelen decir, que son estos while que siempre dan verdadero. O sea, que sigue iterando eternamente hasta okay. que el chabón ingrese el 888. Okay. En nuestro caso, ya que tenemos declarada la, la variable, la, el define, la macro, podríamos usar la palabra true y queda un poquito más copado. Van a tener un pedazo de código que en algunos lugares tiene letras, ¿sí? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Y acá abajo tienen que elegir cuál es la opción correcta para cada una de esas letras. ¿Está bien? Bastante simple, es casi el mismo código que acabamos de terminar haciendo, muy, muy, muy parecido. Pero bueno, podemos ver a ver si a alguien le quedó algo colgado y de paso con este formulario dan el presente, ¿Sí? Bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones entonces. ¿De qué se trataba ese código? Nada, un código muy simple, muy parecido al que estábamos viendo. Eh, esperen que abro acá el formulario. Y teníamos que ir eligiendo las respuestas válidas en cada caso. Para el lugar ahí donde va la A, la respuesta válida era que lo que íbamos, o sea, teníamos que elegir cómo declarar el acumulador. Un acumulador es una variable en la cual vamos a ir sumándole lo que va a ir ingresando el usuario, por lo cual en esa variable no solamente podemos ya saber que si nos están pidiendo que el tipo va a ingresar cosas que son enteros, tiene que ser del tipo entera, sino que aparte teníamos ahí dos opciones para elegir, la que la mayoría eligió, la correcta, es la opción de que ese acumulador tiene que estar inicializado en cero. ¿Por qué? Porque al estar inicializado en cero, yo voy a poder ir acumulando en él, porque normalmente para acumular, lo que voy a guardar en el acumulador es lo que el acumulador ya tenía más lo que acaba de ingresar el usuario. Entonces, tiene que estar inicializado en cero. La respuesta B, la... Lo que estoy generando es un espacio para intercambiar información con el usuario. Hoy vimos que si le queríamos dar un nombre un poco más elegante, lo llamaríamos buffer. Pero bueno, acá la opción de darle nombre fue llamarlo número. Para lo cual también tengo que decidir de qué tipo es y si tiene sentido o no inicializarlo. El tipo, de nuevo, es un entero porque el usuario va a ingresar números enteros. ¿Y tiene sentido inicializarlo? No, la verdad que no porque se va a ir escribiendo con lo que, que voy a ir leyendo del scanf. O sea, no tiene sentido que yo me gaste en darle un valor inicial. Así que también la mayoría contestó correctamente que se trataba de un entero y que no tenía sentido inicializarlo. Ahora la opción, la, la C, me preguntaba qué, es, qué hacer con contador. O sea, contador va a ser una variable que va a contar la cantidad de números que el usuario ingresa a efectos de después poder eh, calcular el promedio, o sea, que yo todo lo que acumulé, todos los números que acumulé, los pueda dividir por esa cantidad de números ingresados por el usuario y dar un promedio. Ese contador también es una variable que en cada vuelta se va a ir incrementando, o sea, la tengo que inicializar en cero para poder eh, empezar a contar, si no si no la tengo inicializada en cero, no, no puedo predecir con qué valor va a arrancar. Lo que les tiene que quedar claro es que en C... Yo no sé con qué valor arrancan las variables que no le doy valor inicial. Arrancan con cualquier cosa, ¿sí? Eh, entonces, eso solamente me lo puedo permitir cuando yo voy a forzar un número dentro de esa variable. Pero si yo ya con esa variable necesito empezar a operar, o sea, por ejemplo, irle incrementando, no, no estoy seguro que va a tener un cero, excepto que yo cuando lo inicialice le fuerce un cero como valor inicial. También, la mayoría contestó correctamente. Después, tengo que elegir de qué tipo es la variable promedio. Entonces ahí me tengo que poner a pensar, bueno, che, ¿qué, qué, qué pasa con la variable promedio? O sea, vos vas a, a, a ingresar una parva de números enteros hasta que en algún momento vas a dejar de ingresar números. Yo por un lado, supónganse que el tipo ingresa cinco números enteros. Voy a contar que tengo cinco números que el tipo ingresó y voy a ir acumulando un contador de enteros. Esa división podría dar con coma. ¿sí? Entonces yo la variable que voy a utilizar para el promedio tiene que ser una variable que soporte eso. Entonces voy a elegir qué tipo de dato va a ser flotante. Y ahí la pregunta que me queda contestarme es, bueno, ok, la variable es flotante, pero tendría que inicializarla o no. Bueno, no, no, la verdad que no tiene ningún sentido inicializarla la variable. ¿Por qué? Porque el promedio va a ser una cuenta que voy a hacer en una línea de código y directamente esa división la voy a terminar asignando. O sea que inicializarla sería malgastar el tiempo, no tiene ningún sentido darle el valor inicial. Entonces, ¿ahora qué nos pregunta, qué tendríamos que poner ahí en E? Bueno, ahí que tenemos que definir de qué la va este lazo. O sea, de qué tenemos que hacer algo muchas veces, y con qué lógica lo hacemos. Entonces, ahí una opción media descartable, pero que muchos la han elegido. Eh, pero podría ser, yo qué sé, no sé, dice que número arranca desde cero. Número es una variable que está pensada para que el usuario ingrese valores. Pero bueno, ahí dice que arranca desde cero que mientras que sea distinto a 999 y en cada vuelta del for la incremento en uno. Ah, es un mamarracho eso, o sea, si es, eso sería válido si esa variable número es una variable que invento yo. Si es la misma que estoy usando para que el usuario ingrese los datos, eso que está escrito en el for no tiene ningún sentido. O sea, la respuesta correcta claramente vendría del lado del while. Si hago un while 0, como algunos contestaron, es un while que no se va a ejecutar nunca. Yo necesito ahí un while como el que vimos a lo último, que se ejecute todo el tiempo. Entonces, después, ante alguna condición, yo haré un break dentro del código. ¿sí? O sea que la opción correcta es la del while verdadero, o en este caso, while 1. O sea, hago un lazo de control que se ejecuta todo el tiempo. Seguimos. La respuesta F. Ahí lo que, lo que me tenía que plantear, la mayoría, una gran parte, lo han contestado bien, lo que tengo que hacer es, básicamente, le estoy pidiendo al fulano que ingrese un número, lo tengo que leer del archivo de entrada del sistema operativo, del STDIN, para eso utilizamos la función scanf, y la función scanf, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, ¿dónde lo tengo que dejar eso que leo? ¿En el acumulador? No. Lo tengo que dejar en número. ¿sí? Y después ahí me daba dos opciones, una que tenía el ampersand y una que no lo tenía. Bueno, obviamente va la opción que tiene el ampersand, que es lo que contestó la mayoría, eh, ¿por qué? Porque lo que scanf requiere es poder modificar el contenido de la variable número. Como la variable número está declarada en el main, y scanf es otra función, lo que yo tengo que pasarle es la dirección de memoria de la variable número, para que scanf la pueda modificar. Por lo cual, la opción correcta es scanf, poner la máscara por ciento de, ampersand, número. ¿sí? Esa sería la opción de ese punto. Después me encuentro en el punto G, con que tengo que armar un, obviamente, un if else. Me, me avivo porque abajo veo el, elf, el else. Y entonces, si tengo el... Yo sé que dentro del if tengo que hacer algo, que es lo que tengo que hacer con el h, que no sé qué es. Pero, aparte de ese algo tengo que hacer? aguárdenme un segundo. No, no, que me había hecho un ruido a la terminal. Pensé que alguien se quería enganchar. Vuelvo. Aparte de ese algo, sé que estoy haciendo el incremento de un contador. ¿Sí? O sea, yo sé que es un if que va a ser algo más, que es lo que va a venir después en el punto H, que seguramente tenga que ver con acumular algo e incrementar la cuenta. Entonces, ¿cuándo tengo que ingresar yo ahí? ¿Cuándo? ¿Es igual o distinto a 999? Bueno, ahí tengo que ingresar cuando es distinto a 999. Es cuando, si el chabón no ingresa al 999, quiere decir que... Yo por un lado tengo que acumular y por otro lado tengo que, tengo que ir sumando la cantidad de incrementos. ¿Qué maldades había como opción? Bueno, primero darse cuenta si lo que yo quería era ingresar cuando esto era un 999 o cuando no lo era. Tengo que ingresar cuando no lo es. ¿Y qué otra maldad estaba por ahí dando vueltas como opción? Que unos cuantos se la morfaron... Que el 999 estaba entre comillas dobles. El 999 entre comillas dobles es un string. No tiene nada que ver con lo que el usuario ingresó. Lo que el usuario ingresó, nosotros lo tenemos dentro de una variable que es entera, que, tiene, que se llama número. ¿sí? Entonces, no lleva comillas dobles el 999. Va escrito así, a pelo, 999, como un número. Entonces la opción correcta era la cuarta, y unos Casi la mitad contestó eso correctamente. Después viene la H. Y en la H, ahí casi todos contestaron bien. Lo que, la, las opciones que tengo es eh, determinar primero qué es lo que voy a hacer. Bueno, ahí lo que voy a hacer es hacer un acumulador. ¿Qué era hacer un acumulador? Bueno, en una variable ir guardando lo que esa variable tenía, más lo que el usuario acaba de ingresar en ese momento. Entonces, lo que tengo que determinar es... ¿A dónde quiero guardar? ¿A dónde quiero acumular? Eso es lo que va de la izquierda. Acumulador igual a acumulador más número. ¿sí? Que es lo que el usuario acaba de ingresar. La mayoría también lo contestó bien, esa opción. Eh, vamos a la I. Ahí también, casi el 80% la contestó bien. ¿De qué se trata la I? Bueno, si el chabón no ingre ingresó el 999, ¿qué tengo que hacer? Break tengo que cortar la ejecución, no tengo que seguir iterando, esa es la condición de corte, ¿sí? Entonces, los que hayan escrito exit, exit es una palabra que me termina el programa, return es una palabra que me saca de la función main, ninguna de las dos tiene nada que ver, eh, y el, hay dos chicos que contestaron continue, continue lo que hace es forzar una nueva iteración del while, justo lo contrario de lo que queremos hacer, o sea, nosotros no queremos iterar más, porque el usuario acaba de ingresar 999. Seguimos y nos encontramos con, ¿Qué tenemos que hacer en la J? Bueno, en la J lo que nos resta hacer, eh, es calcular el promedio. Si nosotros calculamos el promedio, sin indicarle eh, que acumulador o que contador, en los dos casos, variables del tipo enteras, no le pedimos que las castee a float, no nos va a devolver un resultado con coma. O sea que las opciones válidas eran las últimas dos, que casi el 60% la contestó bien, que es o acumulador hacerle un casting, o a contador hacerle un casting. Cualquiera de esas dos está, está bien. Eh, es castear a float o acumulador o contador, que es escribir entre paréntesis la palabra reservada float. ¿sí? Cualquiera de esas dos opciones... Eh, es correcta. Vamos a ver de qué se trata esto de Git. Para tener claro el punto de partida, eh, obviamente todos ya tienen un usuario de Git, todos de alguna manera ya utilizaron utilizaron Git. Básicamente, todos saben eh, de qué se trata Git, es una. Un, Git en general, ¿no? Eh, es poder trabajar con un repositorio común, muchos desarrolladores, ¿sí? Eh, git es una herramienta que está pensada para que se pueda desarrollar código eh, básicamente en estas situaciones como la que estamos ahora o sea cada uno desde su casa que podamos colaborar con el, con el mismo código nosotros lo que vamos a hacer en esta materia como es una materia inicial eh, vamos a, a, a trabajar con los comandos más básicos de git o sea no nos vamos a meter en ninguna cosa demasiado complicada pero es una herramienta súper súper súper poderosa a tal nivel que un sistema operativo como, como Linux, que tiene miles de desarrolladores eh, a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, eh, esos desarrolladores no trabajan juntos, porque el líder del proyecto no, no le interesa trabajar con otros seres humanos cerca, y trabajan todo a través de Git, ¿sí? Y, y son miles de personas trabajando en el mismo proyecto. Entonces, la herramienta tiene un montón de cosas que permiten establecer esa organización nosotros de entrada vamos a trabajar de la manera más simple, o sea, vamos a hacer para la materia un, un único repositorio, que es ese repositorio en el, en el que ustedes van a, van a ir entregando los trabajos prácticos, y si quieren a lo sumo se fabrican otro repositorio para ir colgando ahí el material del clase a clase. ¿Sí? Pero nada, nada más complicado que eso, o sea, no vamos a trabajar... Ni, no vamos a trabajar con branch por ahora o sea vamos a estar siempre en la rama principal que, que la vamos a llamar que se llama rama master así que va, va a ser bastante sencillo. Si sí, lo que queda a partir de este instante prohibido es no utilizarlo por consola o sea utilizarlo por la web no va más lo vamos a, a usar todo el tiempo por consola. De hecho, van a aparecer preguntas eh, que van a tener que ver con esto en las evaluaciones, que vamos a ir haciendo, todo lo que vamos a ir haciendo en el cla los clase a clase, vamos a ir haciendo preguntas como para, para que ustedes se vayan avivando más o menos de qué se tratan eh, las evaluaciones de la teoría, pero Git entra una bocha, lo van a encontrar bastante en los formularios que vamos a ir subiendo al, al campus, al Classroom, así que presten atención en lo básico, ¿está? En, si alguno no entiende algo, me, me va parando. Pero yo les muestro como un desde cero. O sea, de, estoy, lo único que hice es estar logueado en mi Git, como para en el Git que uso para dar clases, como para crear un repositorio nuevo. ¿sí? Bien, estoy acá. ¿Cómo creo un repositorio que es lo único que vamos a tener permitido seguir haciendo desde, desde la web? Bueno, nosotros acá, yo puedo ver estos 19 repositorios que tengo. Y lo que, lo que voy a hacer, bueno, yo ya había creado este repo para, para la clase de, o sea, para dar clases. Yo acá no estoy logueado, entonces puedo ver los repos, pero no puedo hacer nada. Me voy a loguear. Bien, ahora que estoy logueado, me aparecieron un par de botones más. Uno de esos botones es el nuevo, ¿sí? O sea, yo veo mis repositorios y puedo crear un repositorio nuevo. Eh, vamos a crear uno nuevo. ¿Qué es lo único que tiene que respetar un repositorio que estoy creando? Que no tenga un nombre igual a otro repositorio que yo ya creé. Los repositorios que vamos a crear van a ser públicos. No vamos a tener repositorios privados, sino que vamos a tener repositorios públicos. Eh, nada, le tengo que dar un nombre. Yo acá ya había creado uno, pero vamos a darle primer 2020, primer cuatrimestre. Primero H. Me dice que ya existe, porque yo lo había creado para, para esta materia. Vamos a ponerle este test. ¿sí? Verifica que ese repositorio entre los que yo tengo no lo tenga y ya lo crea. Acá tienen un par de cosas que pueden darle. Si ustedes le dan un readme, el repositorio ya se va a crear crear con un archivo que permite hacer como una, una suerte de docu mínima documentación. Eh, el gitignore es un archivo que, que permite no subir algunas cosas eh, cuando yo estoy utilizando git. Vamos a crear el, el gitignore típico de C. Y vamos a agregarle, podemos agregarle como licencia de qué manera nosotros queremos compartir el código. O sea, si nosotros estamos haciendo un repositorio de, de software libre... Eso no quiere decir que no tenga una licencia. ¿sí? De hecho, las licencias de software libre lo que, lo que tienden a proteger es que si alguien agarra código de nuestro repositorio, ese código, si nosotros lo creamos para compartir, tenga que seguir siendo público, ¿sí? Y no se pueda utilizar para hacer algo cerrado. Entonces, bueno, nada, el que le interesa se mete con este tema y elige alguna de las licencias eh, que están ahí. Pero, nada, esa es la, la, la, la pública de GNU, la 3 funciona bien para lo que les acabo de contar. Le dan crear repositorio y ahí ya tengo creado el repositorio con estos tres archivos. El archivo de licencia, el readme y el de qué ignorar. El archivo de readme básicamente lo que me permite es esto, de cuando alguien abre el repositorio, lo que va a ver acá desplegado es el readme. Entonces acá uno podría aclarar cuestiones que tengan que ver con para qué inventar el repositorio, de qué se trata este proyecto y tal. En general, un repositorio va a estar orientado a un proyecto. ¿sí? Nosotros acá medio lo vamos a deformar un poquito. Vamos a hacer un repositorio para los TP, donde adentro va a tener cuatro proyectos. Vamos a hacer un repositorio para la cursada, donde adentro va a tener un montón de clases. En general, si esto fuese un proyecto grande, por ejemplo, no sé, el desarrollo del VLC, esa, esa aplicación que utilizan para ver los videos que se bajan, que se bajan de Pirate Bay, pueden, tendría un único, un, un, único, un único repositorio donde ahí estaría todo el proyecto, del desarrollo del VLC, ¿sí? Esa, esa sería como un poco la idea. O sea, ustedes tienen una idea, tienen un, un laburo o un proyecto para hacer, crean un repositorio. Durante la cursada vamos a crear dos repositorios. Uno para los TP y otro para las mate, para la, el clase a clase, y lo vamos a ir vacapeando ahí adentro. Bien. El README tiene un poco esa explicación, ¿sí? O sea, acá adentro ustedes pueden tipear explicando de qué se trata este repositorio. El ignore es una manera de poder escribir eh, cosas que queremos y cosas que no queremos que se suban. ¿sí? Entonces, lo que, no, lo que nosotros vamos a, exp a explicar son las cosas que no queremos que se suban a nuestro repositorio. Que las podemos tener en el directorio, pero no las queremos subir por ejemplo, para que no se vuelvan locos, de lo que ustedes podrían llegar a entender en la clase de hoy. ¿Qué sentido tiene subir el ejecutable? Ninguno. Bueno, al estar el punto exe acá en el git ignore, va a hacer que cuando nosotros subamos lo que tenemos a nuestro repositorio de trabajo, ignore subir los ejecutables. ¿Por qué? Y porque el ejecutable no le va a servir a nadie. Lo que, van a, lo que sirve es el código fuente. Entonces el ejecutable, como no tiene sentido que lo, compartirlo con otras personas que posiblemente tengan otros sistemas operativos, eh, o, o, o tengan otros procesadores, entonces directamente no lo subimos, lo ignoramos. Eso ya lo hace automáticamente Git. Lo que tenemos que tener, es lo tenemos que tener declarado en esta lista de cosas a ignorar. ¿sí? Después vamos a ver si le podemos dar algún otro uso. Pero básicamente esto sería como un repo creado online. ¿sí? Y acá tenemos la licencia, que es la licencia que nosotros elegimos, está explicada acá, completa, el que se la quiere leer, la lee. Pero básicamente lo que dice ahí es que restringe a las, a las personas a que si nosotros estamos generando código público, ese código siga siendo público. ¿Sí? Nada más que eso. Para eliminar un repositorio es por acá. Como esto lo vimos por acá, lo vamos a explicar por acá. En Settings puede ser que esté. Y... Danger Zone, seguro por acá debe estar, ¿no? Delete repository, Ahí, delete. acá. Bien. Si le das acá, lo deleteás. Y ahora viene la explicación de por qué no es importante saber utilizar GitHub. Porque GitHub es apenas uno de los tantos repositorios de Git que hay. ¿sí? Entonces no tiene ningún sentido hacer nada con la herramienta online. Tenemos que aprender a manejar todo por terminal. ¿Por terminal ¿Por qué? porque así nos independizamos, o sea, nosotros con que, con que saber, saber utilizar Git por consola nos independiza de si queremos utilizar Bitbucket, si queremos utilizar GitHub, si queremos utilizar un repositorio privado de una compañía en la que estamos trabajando, o sea, por terminal se utiliza todo igual siempre, no, no es necesario... Eh, aprenderse nada que tenga que ver con github desde la página porque quizás después vamos a bitbucket y no lo tenemos o en la empresa directamente no tienen pensada en una interfaz web para poder trabajar desde git sí por eso es importante aprender a hacer lo básico desde la desde la terminal así que bueno pasemos entonces a la terminal eh, ¿Qué hay que aprender a usar en una terminal de linux de mac o de cualquier sistema operativo más o menos serio, los que se quieran seguir torturando con Windows, lo que les aconsejo es usar git bash, eh, que por ahí van a encontrar cómo se instala, y básicamente lo que hace es emularle una terminal de, de un sistema operativo. Eh, así que van a tener los mismos comandos que, que yo les voy a mostrar ahora. El ABC de los comandos es lo que necesitamos hacer es poder saber qué hay adentro de, una, de un directorio en el que estamos parados saber en qué directorio estamos parados y poder ir de un directorio al otro directorio es lo que hasta hoy conocían con el nombre de carpeta creo sí o sea normalmente la gente le dice carpeta bueno es un directorio eso entonces saber dónde estoy parado es fundamental saber moverme entre directorios es fundamental y poder ver qué hay adentro de un directorio es fundamental cuáles son esos tres comandos bueno Listar lo que hay dentro de un directorio el comando es ls. ¿Sí? desde cualquier terminal de Unix o bueno el Git Bash eh, van, van a utilizar el ls. Si aparte quieren listar y poder ver algo más de información tienen un modificador que es el menos a que les muestra no solamente lo que tenían a la vista sino también los archivos ocultos y si quieren más información pueden listar con menos la y ahí les va a mostrar. No solamente los archivos ocultos, sino que les va a dar una bocha más de información que tiene que ver con los permisos de acceso, saber si eso que están viendo es o no es un directorio, los que son un directorio empiezan con la D, saber qué permisos tiene el dueño y qué permisos tiene el resto de los usuarios del sistema operativo y otro tipo de información, fecha de último acceso y cantidad de espacio que está ocupando. ¿Está bien? No sé si eso es tan relevante. El que vamos a usar mucho nosotros, eh, y hay un comando que se llama clear, que permite limpiar la pantalla, ¿sí? El que vamos a usar mucho es el ls-l, como para entender más o menos qué hay adentro del directorio en el que estamos parados. Yo acá estoy parado adentro de un directorio que es eh, donde arranca mi usuario, que se llama Mauro, en esta, en esta computadora. Y si no tengo idea de dónde está, hay otro comando que es básico, que se llama pwd, ¿sí? Que lo que me da es dónde estoy parado. Entonces, me dice que estoy parado en users-mauro. Y eso más o menos me orienta, o sea, en los sistemas Unix no existe esto de C2 puntos, D2 puntos y ese tipo de cosas. O sea, eh, ustedes están acostumbrados en los sistemas Windows a que existe como el disco físico y a partir de ese disco ustedes tienen carpetas. Bueno, acá no existe, acá es como que, olvídense del disco, no importa cuál es el disco, lo que importa es la carpeta o el directorio, y el directorio principal de los sistemas Unix es el directorio raíz, es esa raya, esa barra invertida que tenemos ahí, eso es el directorio raíz. Y a partir de ahí hay, direct hay, hay directorios que cuelgan de la raíz. En general, los sistemas eh, del tipo Unix tienen como estandarizados los directorios eh, que, que se utilizan. No, eh, to todo este tipo de cosas las, las van a ir entendiendo mejor los que hagan el esfuerzo de instalarse en VirtualBox, de instalarse alguna distro de Linux. ¿sí? Yo lo, lo voy contando como, como para que... Tratar de incentivar a que se vayan enganchando. Igualmente el año que viene, el cuatrimestre que viene, van a tener una materia completa dedicada a Linux. Pero los que vayan aprovechando esta cuarentena para ir aprendiendo Linux, mejor. Así que yo les hablo un poco también a eso. Pero básicamente, bueno, resumen. Tenemos un comando ls-l, nos muestra lo que hay dentro de un directorio. pwd me dice en qué directorio estoy. Con la flechita para arriba y la flechita para abajo... Puedo, en una terminal medianamente seria, volver a ejecutar comandos que ya ejecuté. ¿Sí? O sea, si yo ya había ejecutado el clear, voy para arriba o voy para abajo y puedo volver a ejecutar algún comando que ya ejecuté. Entonces, ls, pwd, clear. ¿Qué me falta? Poder ir de un directorio al otro. O sea, si yo hago ls menos l. l. Y digo, bueno, yo quiero ir a document. Bueno, me falta un comando que me permita llegar hasta ese directorio, que se llama change directory o cd. Creo que ese es igual hasta, hasta en Windows, creo que, que, que era igual. En DOS por lo menos era igual. Así que cd documents, si la terminal es una terminal seria, también tienen autocompletado. O sea, si yo empecé a escribir docu y toco tab, me autocompleta. Entonces si yo quiero ir a documents, hago cd documents y fui a documents. ¿Cómo me doy cuenta que fui? Bueno, la forma más básica es PWD. Entonces, antes yo estaba en User Mauro y ahora estoy en Users Mauro Documents. Quiero ver qué hay adentro de Documents, LS-L. Y ahí, bueno, tengo una pila de workspace, depende con qué esté trabajando, distintos, ¿está bien? Entonces, depende a cuál quiero ir, de nuevo, si quiero entrar al workspace ese que dice 2020, primer cuatrimestre, ¿qué toca hacer? CD, Work, Acá no me va a autocompletar todo, porque hay un montón de cosas que empiezan con Word. Entonces me ofrece un montón. Tengo que seguir avanzando. Space, sigue habiendo un montón. Yo toco doble tab y me las muestra. Bueno, entonces tengo que seguir avanzando y diciéndole algo más de información. 2020, primer cuatrimestre. Otro comando útil, como eliminar un directorio. De esta manera. Bueno, acá me va a pedir varias confirmaciones. Para crear un directorio nuevo... Y si lo estás haciendo desde una terminal de Unix, el comando es mkdir. Estos ah. comandos que yo les voy tirando, anótenselos. ¿sí? Igual ahora los repasamos. mkdir, la la la la, me va a terminar generando una, un directorio que se llama de esa manera. Si yo ahora hago ls, ls-l, van a ver que se creó un directorio que se llama la la la. la ¿Sí? Entonces, ¿hasta ahora qué comandos vimos? El ls, que nos, permitaba, nos permitía listar. El pwd, que nos permite saber dónde estamos parados. El cd, que nos permite cambiarnos de directorio. El mkdir, que nos permite crear un directorio. Son los comandos que vimos hasta ese momento. Y el clear, que nos permite limpiar esto que tenemos acá. Al final del cuento, yo terminé entrando, igual que ustedes, a alguna carpeta que tengo en algún lado, en mi caso se llama workspace, está vacía ahora. ¿Sí? No tengo nada, por eso no me muestra nada, porque no hay nada para mostrar. Eh, ¿Qué voy a hacer en esta carpeta? Voy a clonar el repositorio que acabamos de crear. ¿Cómo sé cómo se llama y no le erro? Bueno, una forma fácil es venir acá y copiarse esto, para no chingarle. ¿sí? Si lo analizan un poquito, es bastante fácil. Esto es el pad a GitHub, mi usuario, y lo que sigue es el nombre del repositorio. Pero para no errarle, lo copiamos. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos el repo, el texto del repo copiado. ¿Qué tengo que hacer? Paso uno, clonar. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es clonar el repositorio. Entonces, git es la aplicación que voy a utilizar por consola, y el parámetro, o sea, lo que le, la orden que le voy a dar es que clone un repositorio. ¿Qué repositorio? Bueno, no, la Lala. La. Esperen que me mande ahí, no, copié mal voy a escribir entonces de nuevo git clone y ahí pongo el repositorio que quiero clonar, ¿sí? en este caso ese que acabamos de inventar juntos, el de test enter ¿me va a pedir password? ¿me va a pedir algo? no, porque es público, cualquiera puede clonar mi repositorio ¿se entiende? no, no, no espera ni que pida password ni nada ahora si me fijo que tengo en ese directorio Voy a ver que ya tengo un, una carpeta más. ¿Cómo se llama esa carpeta? ¿Cómo se llama mi repositorio? O sea, yo ahora tengo una carpeta que se llama 20201c1Htest. ¿Qué tengo que hacer si quiero estar adentro del repositorio? Entrar a ese directorio. ¿Con qué comando lo hago? Con el comando CD. Estoy adentro. ¿Qué me tendría que encontrar ahora? Los mismos tres archivitos que tengo arriba. ls-l y me encuentro el archivo de licencias y el archivo de README. ¿Por qué no veo el archivo de ignore? Bueno, porque el archivo de ignore es un archivo oculto. Si lo quiero ver, tengo que escribir ls la, y ahí estaría viendo el directorio git, que es oculto, y el archivo ignore, que es oculto. ¿Por qué sé que esto es un directorio? Porque empieza con la d. ¿Por qué sé que esto es un archivo? Porque no empieza con la d, empieza con un guión. Pero esas dos cosas no me importan. La cosa que tengo, el archivo de licencia y el archivo del README. O sea... Todo bien hasta acá. Quiere decir que logré llegar, o sea, estoy bien. Estoy en el lugar que esperaba estar. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, yo voy a crear un archivo de una forma media cavernícola. Es usando un comando que se llama echo, que me deja meter un texto adentro de un archivo. Texto. Bien. Echo, texto, eso lo que va a hacer es que la palabra, o sea, si yo hago echo solamente, eso sale por terminal. ¿Sí? Es un comando pavo, lo único que sabe hacer es un printf. Sí, o sea, es un programa que recibe como parámetro el texto y lo hace hace un, un printf. Pero tiene una forma de que yo pueda imprimir, en vez de imprimir adentro, eh, por terminal, que yo lo pueda meter eso dentro de un archivo. ¿sí? Entonces, voy a hacer un archivo que se va a llamar test. Punto, no sé, txt. Entonces, ¿qué pasó ahora si yo hago ls? Bueno, ya tengo tengo un archivo que se llama test. Ah, fíjese, yo para mostrarlo a la compañera me había salido el repositorio. Así que vamos a eliminar este. Y vamos a meternos adentro del repo. Porque si estoy afuera, no estoy en un repo. Eh, bien, acá es donde tengo el repositorio. ¿Qué voy a hacer? Voy a ejecutar de nuevo el comando este que crea un test.txt. Primero, ¿cómo sé que estoy adentro de un repositorio de Git? Bueno, puedo usar un comando copado que se llama status. Que me dice qué onda. Y me dice, bueno, sí, mirá, estás en el branch master... Todo bien con el branch. Y dice que no está traqueado test.txt. Que no esté traqueado quiere decir que cuando yo haga un commit, o sea, cuando yo mande los cambios hacia el servidor, ese test.txt va a ser ignorado, como que no existe. Entonces, ¿cómo van a ser los pasos para que nosotros subamos las cosas al servidor? Nosotros, lo primero que vamos a hacer es agregar todos los archivos que tenemos en nuestro repo a que sean traqueados. Eso se hace con un comando que se llama git add. git add-a va a agregar todos los archivos a que sean traqueados. O sea, todo lo que está en nuestro directorio va a ser tenido en cuenta, excepto los que están en el ignorar. Todo lo demás pasó a ser traqueado. Entonces, si yo ahora pregunto con git status, me dice que hay un archivo nuevo, que ese archivo todavía no fue comiteado. ¿Sí? Me dice que esos cambios están listos para ser comiteados. ¿Qué es hacer un commit? Bueno, hacer un commit en Git es sacar una foto. O sea, yo voy avanzando con mi proyecto y en algún momento creo que hice algo que tiene sentido sacarle una foto. Entonces, yo lo que hago con commit es sacarle una foto al estado actual de mi proyecto. Y después decido, saco una, dos, tres, quince fotos, y en algún momento decido subir esas fotos... O sea, subir esos estados parciales de mi proyecto a el servidor que tengo de manera remota. Eso es otro paso. O sea, por un lado tengo las fotos, que es el commit. Y por otro, por otro lado tengo el comando push, que es mandar al servidor remoto lo que, lo que fui haciendo en los distintos commits. Hacer muchos commits, ¿qué ventaja tiene? Lo vamos a ver mucho más adelante porque ahora me va a meter mucho ruido. Pero yo podría como ir viajando en el tiempo, o sea, yo podría ir viajando de un commit a otro, por ejemplo. Yo estoy en un proyecto que va evolucionando. Es bastante típico que en los proyectos en los que trabajemos nosotros, en algún momento, el en algún momento todo funcionaba y al día siguiente hacemos un cambio que rompe algo. Entonces lo típico es, no, pero esto ayer estaba funcionando. Bueno, ¿qué puedo hacer si fuimos, fuimos prolijos desarrollando? Yo puedo ir a un commit anterior. Entonces puedo buscar un commit anterior, que yo creo que ahí todo estaba funcionando, y ver cómo estaba el proyecto en ese momento. sí, Y copiarme todo lo de ese proyecto en ese momento, o analizar todo el proyecto en ese momento. O sea, los commits me van a ir haciendo marcas que me van a permitir después viajar al pasado del proyecto. O sea, yo me voy a ir poniendo mojones a los cuales voy a poder viajar, o sea, yo puedo viajar al pasado del proyecto, pero solamente puedo viajar a un commit, ¿Sí? no puedo ir a cualquier momento, no le puedo decir, no, quiero ir a como el proyecto estaba el 3 de marzo del año pasado a las 2 de la tarde, voy a poder ir ahí si el 3 de marzo del año pasado a las 2 de la tarde, a mí se me había ocurrido hacer un commit, yo había sacado una foto, si marqué eso como un hito importante de mi proyecto, yo voy a poder viajar a ese momento del tiempo. O sea, ¿cada cuánto hacer un commit? Bueno, cada, cada cuanto tenga sentido. sí. No tiene sentido todo el tiempo estar haciendo commits, pero tiene sentido cada vez que yo determino que hice un avance significativo, hacer un commit. ¿Por qué? Porque puede ser que yo quiera volver en el futuro a ese momento. sí. Es muy probable que quiera regresar a ese momento del tiempo. Entonces, hago un commit. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? agrego una funcionalidad, corrijo un problema, mejoro alguna pieza del código, algo que ustedes digan, che, loco, esto vale la pena salvarlo, porque hasta acá funcionó. Bueno, en la medida que vayan evolucionando como programadores, ¿con qué se van a encontrar? Con que cada vez escriben más código hasta que creen que es relevante hacer un commit. Al principio, ustedes van a escribir 10 líneas de código y van a decir, che, esto está bueno para guardarlo. Bueno eso de a poco les va a empezar a pasar cada vez con más líneas de código. En algún momento les va a pasar con, no, hasta que no resuelvo toda esta funcionalidad, no hago un commit, porque no tiene sentido. Es algo muy personal cada cuanto hacer un commit. Pero en general, tiene que tener algún sentido. O sea, tiene que haber pasado algo en el código que justifique sacar una foto. ¿Qué hago en ese momento que yo quiero sacar la foto? Un commit. ¿Cómo se hace un commit? Git. Commit. Menos M, y a partir de acá van a escribir un mensaje. ¿Qué es ese mensaje? Algo que le permita a un ser humano darse cuenta que esta foto sirve para encontrar algo. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros hicimos ahora significativo? Bueno, creamos el archivo, no sé, test entonces ese texto es solamente un texto pero le va a permitir en algún momento en el futuro a un ser humano encontrar esto en una bolsa de cómics Sí, va a haber un montón de cómics y el tipo va a poder encontrar y decir ah bueno creamos quedó y faltó la s creamos el archivo test y se va a dar cuenta que nosotros hicimos eso esa foto dónde está en mi equipo no está en ningún lado yo nunca la mandé a la nunca la mandé para arriba ¿sí? o sea yo todavía me falta para que eso se vea representado en github hacer lo que se llama un push o sea enviar esa foto que yo le saqué al estado de mi proyecto de manera local lo tengo que enviar al servidor ¿sí? si le pido ahora cómo está el estatus me dice que ya estoy en condiciones que tengo hecho un commit ¿Sí? Que todavía no procesé y estoy en condiciones de hacer un push. ¿Cómo vamos a hacer nosotros los push? Git push. Le vamos a decir que ese push lo queremos hacer desde nuestro origen al branch master. Y ahora, en sus equipos, es probable que les pida que se loguen. Yo acá ya estoy logueado en mi terminal, ¿sí? Pero ahí, es en este paso, es probable que en sus equipos le pida que ingresen el password. En ese momento le ingresan el password y deberíamos encontrar nuestros cambios en el servidor remoto. Vamos a venir a nuestro servidor. Si nosotros ahora acá actualizamos, deberíamos tener un archivo más, que es ese famoso archivo test. Si lo abro veo que dice texto. Y ese archivo va a estar acompañado de un commit. Uy, perdón. Va a estar acompañado de un commit. que dice? Creamos el archivo. Si le hago clic a ese commit, voy a ver exactamente qué es lo que pasó. Esto lo vamos a entender un poquito más adelante. Y va a tener ese texto truchito, asociado, y un identificador único. Esto es como el DNI del commit. Yo cuando quiera viajar en el tiempo voy a necesitar ese identificador. Y le voy a tener que decir que quiero ir a ese commit. Como recién Mauricio les explicó, eh, cada vez que vos haces un commit y haces un push o etcétera, vos estás sacando una foto de cómo está tu código en ese momento, ¿sí? Supongamos que nosotros hicimos nuestro commit inicial. Ahora todos tienen este test cero, lo pushean, eso está en la nube, o sea, eso está arriba, es la foto de tu repositorio, y vos te vas a otro lado, en otra máquina, como te sucedió en la facultad, y como ya tenías tu carpeta logeada, te pusiste a trabajar ahí. ¿Qué es lo que sucede? Cuando vos lo querés subir, te dice, che, mira, eh, estás trabajando con una foto vieja, o sea, yo tengo ya una foto mucho más avanzada arriba, Te tenés que hacer un pull para poder seguir trabajando, porque tenemos que actualizar la foto, porque yo no te puedo subir esto, porque la foto es de hace dos semanas atrás, y la foto que está arriba, en, en la web, o sea, en la nube, es de antes de ayer. Necesito que actualices la foto con la que estás trabajando ahora con tus nuevos cambios. ¿sí? Entonces puede suceder que cuando se hacen un pull, no sucede nada, listo. Puede ser que les tire a incluso hacer un merge. Entonces son cosas con las que se van a ir encontrando ahora. Por eso te dice que hagas un git pull antes de pushar. En, en, justo en esa línea te lo dice bien, bien claro. Te dice, hace un pull antes de bullar Y te dice que está rechazado por este motivo. Tenés que integrar esos cambios. Que es lo mismo que le decía el otro compañero. ¿Qué es lo que sucede? Vos estás trabajando en dos máquinas distintas, ¿no? En dos máquinas distintas. Una en tu casa y otra en la facultad. Vos estuviste trabajando, pum, pum, pum, pum, pum, subiste. Y cuando vas a la facultad, resulta de que como ya tenías tu carpeta, porque te sentás siempre en el mismo lugar, o estás trabajando en otra computadora y como ya es tuya, Volvés, continuás, porque por ahí es una clase nueva, es un archivo nuevo, etcétera. Pero lo que te dicen es que, che, mirá, no es, hay una diferencia entre lo que vos tenés y lo que está arriba. Y lo que vos tenés es viejo. Entonces, actualizate antes de que yo lo pueda subir. Perfecto. Ahí se quiere abrir ese directorio. Puede estar bien o puede estar mal. ¿En qué directorio lo voy a forzar ahora que abra? Bueno, en el que acabo de, en el que acabo de clonar. O sea, si yo... Acabo de inventar algo nuevo que no es eh, no es ese bueno nada lo tendré que buscar tendré que ir a users acá en users tendré que ir a Mauro acá tendría que ir a documentos acá tengo los workspace abro este digo acá está el repositorio que acabo de clonar listo este a partir de ahora es mi workspace y eso es lo que voy a abrir con Eclipse se entiende Ahora lanzo Eclipse desde ahí, y a partir de ahora lo lanzaré desde ahí, que va a ser el repositorio que voy a utilizar para ir haciendo el clase a clase. O sea, es al revés, no me voy a adaptar a donde a Eclipse se le ocurrió abrir por default, sino que yo primero elijo un lugar organizado en mi equipo donde voy a hacer mi Workspace. Entro ahí desde la terminal, me clono el repositorio que acabo de inventar, y después le digo a Eclipse que abra eso. Una vez que estoy ahí... Nada, voy a tener el eclipse como cuando lo abrí la primera vez, ahí se está viendo. Le puedo decir que abre una nueva, que importe, que no sé qué, que importe un proyecto, o crear uno nuevo. Vamos a decirle que cree uno nuevo, un proyecto de C. Vamos a decirle a este proyecto, se llame clase 2. Debe decir que sea un hola mundo, bueno, en mi caso para Mac. ¿Está bien? Finalizar. ¿Qué me terminó creando nada un proyecto ahí truchito hola mundo clase 2 le voy a dar play para que me diga hola mundo así como está no voy a cambiar nada le voy a dar compilar a ver, la consola Perim Bien, y le vamos a dar play. Le voy a decir que me corra en modo local. Ok. Hola mundo. Perfecto. Estoy muy contento con mi código. Está todo perfecto. Una belleza. Entonces volvemos a la terminal, que es donde me importa estar en este momento. Esperen un segundo que levanto de nuevo la terminal. Ah, acá me queda maximizada. Acá. Clear. ¿Qué voy a tener ahora dentro de mi repositorio? Bueno, voy a tener un directorio más. ls-l. Tengo un directorio más que se llama clase 2. En ese directorio es donde tengo las cosas que acabo de inventar con mi Eclipse. Ahí, a partir de ahora voy a tener ahí clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. Ya siempre voy a utilizar este. ¿sí? Entonces, tengo ese directorio. ¿En qué estado está el Eclipse? El Eclipse, el git. Git status. Y me dice, che, mirá, se modificó el git ignore, eso es una magia que tiró Eclipse, no me importa. Y tenés este directorio que no estás traqueando, trackeando. Joya. ¿Cómo solucionaba eso? Siempre el primer comando, fíjense que estoy yendo para arriba, lo primero que hacía era el git add menos a. Entonces ahora le voy a preguntar cómo está el status. Y me dice, perfecto, tenés todos estos archivos que no están comiteados. Buenísimo. Tengo todos esos archivos que no están comiteados. Son todos archivos, la mayoría son archivos de Eclipse. Y clase 2.c dentro de source, que es mi, es mi archivo, el que acabo de escribir el hola mundo. ¿Cómo lo voy a subir? Bueno, lo primero que tengo que hacer es git commit m y poner un mensaje. que acá es un mensaje típico de que ar arranqué... El proyecto clase 2. Listo. ¿Pregunto ahora cómo está el estatus. Oh, perfecto. Tengo todo comiteado. Ya saqué la foto de clase 2. ¿Qué voy a hacer ahora? La voy a mandar al repositorio remoto. ¿Cómo lo mando? Como teníamos acá? ¿Sí? Origin Master. Acá posiblemente les pregunte su password. A mí no me lo va a preguntar. Todo bien. ¿Le pregunto ahora el status? Y me dice, está todo perfecto. Este es el mensaje de está todo sincronizado. ¿sí? Nada para comitear. ¿Ven? Cling y nada para comitear. Está todo perfecto. ¿Qué debería haber? Acá debería estar mi nuevo proyecto. Está mi nuevo proyecto. Acá tengo el clase 2. Abro clase 2. Y me voy a encontrar dentro de... Los otros archivos no importan. Dentro de source me encuentro este código que es el que yo acabo de escribir. ¿Sí? O, o se acaba de escribir automáticamente, que es el clase 2, que dice el hola mundo. ¿Está bien? A partir de ahora, ¿qué voy a hacer? Nada, cada vez que abra Eclipse le voy a decir que abra acá adentro, voy a crear un directorio, así que lo que me voy a pasar haciendo de manera recurrente son estos últimos pasos que yo acabo de dar. O sea, recurrentemente lo que vamos a hacer es estos tres comandos. Clear. Voy a hacer todo el tiempo un menos a voy a hacer todo el tiempo un commit, que iré cambiando la frase de lo que quiero ir comiteando, y voy a hacer todo el tiempo, o una vez por día, o dos veces por día, un push origin master, ¿sí? Mandando lo que tengo, las fotos que fui sacando, mandándolas al servidor. Hasta acá logramos subir todo. ¿A partir de ahora qué puede pasar? Esto está pensado para que nosotros podamos trabajar, yo qué sé, en dos puestos de trabajo distintos fantástico entonces ustedes ahora prenden una máquina nueva ¿Qué tienen que hacer para tener todo su repositorio clonarlo lo mismo que hicimos al principio entonces ahí se da un tercer escenario que en un momento ustedes tienen dos máquinas y en las dos máquinas ya alguna vez clonaron el repositorio a partir de ahí lo que tienen que hacer que es eso que le pasó al compañero o la manera en que la profesora le resolvió el problema al compañero lo que tienen que poder hacer es una vez que las dos máquinas ya hicieron el proceso de clonar, ustedes en alguna de las dos van a actualizar información en el repositorio remoto. Para que la otra máquina tenga el repositorio actualizado, en vez de hacer un push, lo que nosotros necesitamos es hacer un pull. ¿Sí? Nosotros necesitamos hacer un git pull que es traernos todo lo que está en el repositorio remoto y nosotros tenemos desactualizados. Chau, se acabó. Si entendieron estos comandos, podemos hacer toda la cursada. Bueno, ¿qué tienen que hacer de acá al jueves? Eh, practicar una bocha. Agarren ejercicios de, de acá del Classroom, de la guía esa de extras, y encaren lo que puedan, o sea, los que los que les salgan, los que puedan hacer. Eh, ¿Dónde lo habíamos subido? Extras, claro, acá. extras. Ahí, bien. Tiene ahí una guía de ejercicio. Hagan todo lo que puedan, hagan cualquier ejercicio del ingreso. O sea, cualquier cosa que los haga pensar, que tenga algo que ver con calcular máximos, con calcular mínimos, con hacer promedios, con cualquier cosa de esa sirve. O sea, ¿por qué? Porque lo, el próximo paso que vamos a dar es empezar a desarrollar funciones pero todo lo que puedan practicar de bucles, de toma de decisión, o sea, todo eso garpa. Eh, así que maximicen, programen la mayor cantidad de horas que puedan, eh, esto se soluciona con horas de programación, ¿sí? O sea, con, con sentarse un poco a, a programar y programar. Y lo de Git, hagan pruebas, así vienen con errores específicos, porque contándoselos así en el aire, o contestándole el problema que le pasó a otro, hasta que a ustedes no le pase, no los vamos a poder ayudar mucho. Así que traten de, de probar. No sé, Mari, si querés decirles algo más. Y alegre, nada, practiquen pasar. y en cuanto podamos, si dejan las dudas en el Slack, tratamos de responderlas. Listo. Bueno, chicos, eh, la cortamos por hoy, ya nos pasamos un rato. Y... Así que nada, si no nos estamos viendo el jueves, y bueno, métanles, practiquen que ya se va, a ir, se va a ir acomodando todos. Así que los saludo, cerramos. Chao, gente.